Buenas noches, eh, compañero. Ah, buenas noches, compañeros. Bueno, eh, con lo respecto a lo que es uso y aplicación de las diferentes herramientas que vimos, de lo que se refiere a la parte de metaverso, lo que son simuladores, eh, proyecciones y animaciones, creo que... Pues en la parte docente se puede hacer la conjugación de cada uno de ellos, de manera de poderlos colocar dentro de nuestras aulas y darle un mayor resalte y evitar la monotonía. Si se quiere realmente ver los entornos tridimensionales, pues utilizaremos metaversos. Si se quiere hacer proyecciones sobre un plano, utilizaremos lo que se refiere a la parte de proyección. Si se quiere hacer la sensación de movimiento, pues utilizaremos lo que son las animaciones. Y si lo que queremos es buscar una... A un acercamiento a una realidad simulada pues utilizaremos los simuladores. Con respecto a los ejemplos, pues pude visualizar varios. Este, realmente vi algunos, eh, pienso que son bastante interesantes, más creo que el docente a la hora de utilizarlos o de necesitarlos pues puede requerir hacer una búsqueda exhaustiva de cada uno de ellos. Comparto con lo que dijo Neri del metaverso en lo que se refiere al club pingüino, ya que me parece bastante interesante para la parte de los niños. Y, este, y en lo que se refiere a los, simulador, eh, los simuladores, pues parto más bien por un simulador que no está dentro de, del esquema que dio Pedro, sino que se refiere a lo que es reto financiero. Reto financiero es un simulador que lo que hace es que nos lleva a una realidad dentro de la internet y tiene un desfase entre la bolsa de valores de 10 o 5 minutos entre la bolsa de valores y la realidad. Él simplemente te estimula, te da una cantidad de dinero y te simula que tú puedes hacer diferentes inversiones y tú puedes ver cómo puedes ganar o perder en diferentes inversiones dentro de la bolsa de valores. Y con respecto a lo que se refiere a a la parte de guardia de la oscuridad, pues me gustó mucho lo que tiene que ver con museo virtual. Me parece realmente bastante interesante, ya que esto de estar visitando y viendo las grandes obras es bastante importante, sobre todo para la gente que tiene que ver directamente con el área de museo.